Y hola, ¿qué tal? ranitas del canal aquí, Kaplan, novio, prosters. Hoy estamos en un parkour con Danny Kraft, Alexi y... Eh. y. una perrita que no la conozco. ¡Que se llama Emi! ¡Oscop, que no! <risa> no, no te conozco. <risa> te colaces en mi video. <risa> ¿Cómo estamos, Kaplan? ¿Cuánto tiempo? ¡Sí! Bien, bro, Yo me que la última vez que apareciste fue una policía. Un poco tarde, ¿no? ¿Cómo sí, no? No, no, no, amigo, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate Yo estoy aquí regalando dinero por... Si sí, era una policía <risa> <risa> Y bueno, aquí <risa> ¿a quién nos trajiste? ¿A quién nos trajiste? Bueno, chicos... Eh, eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> Hola, chicos Los he traído aquí para ponerlos a prueba Donde conoceré quiénes son los más ágiles de ustedes Si alguno de ustedes... Llega de último y no aprueba la prueba Será convertido en un bloque cualquiera <risa> ¡Oh chicos! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, no ¿Qué? sé ¡No sé! ¡Un ¡Ah! No sé, no, yo no sé, yo me voy, yo no quiero hacer un bloque ¡Adiós chicos! ¿Cómo que un bloque? Adiós, ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿No? ¿Bueno? Espera, espera, espera, espera ¿Por qué okay, avanzaste okay. sin nuestro permiso? ¿Qué te pasa? Porque yo no quiero ser un bloque, bro. Tú verás si quieres ser un bloque. ¿Cómo un bloque? Yo me voy, chico. ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Tú ¡Me caí! ¡Estoy muy metido en el ¡Eso es trampa! Oye, que, menos no, no. mal que soy un ar del parkour. Porque si no. ¡Uy, sí, claro, no, pues, claro! Yo creo que aquí el que va a perder es otro. Yo no soy, yo no soy. El, ¡El Dani, el, el Dani, el gana. Dani! No, yo soy un pro player. ¡Uh! Que que se, cayó, se cayó, se cayó Dani vas a hacer un bloque Me caí, me caí, me caí No, no, no no. Capley esto está muy difícil ¿Qué, ¿Qué dices? Pasa? Si está fácil Ahí está ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, me caí! ¡No, no, no! no, no, no, no, no, no, no. Sí. ¡Corre, no me he pringado Capley! ¡Hola! ¡Eh! ¡No me digas nada! ¡Listo! Pasé, pase! Este laberinto, ¿qué? ¡Un laberinto! ¡Hola, chicos. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! Hola, me voy a pasar a tu celda. De acá. ¿Cómo estás, compadre? Espera, ¿qué haces en mi zona? ¿Qué haces en Hola, mi zona? Amigo. No, no, de aquí te vas, de aquí a no ver, pasas. te vas tú. Adiós. ¿Cómo que me voy? Te a vas, vas tú. Fuera, fuera. Te vas tú. Nadie te aquí. Te vas Nadie tú. <risa> <invitación>. <risa> no te aquí. No, de pegar. Me no, me paso, me paso, me paso. Qué tramposo, qué tramposo, qué tramposo. Hola, Dani. ¿Y Jemi? ¡Ah, no me lo ah, no paso! Está todavía e. ahí atrás, mira. Malísima la Emi, malísima. Venme, no, e. e. chicos. Guay, <risa> no, vale, e. sí, Bueno, vale. chicos, se nos va a morir la Emi, hasta aquí llegó. Sí, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se fue el lobo, eh! ¡Espérate, güey! Es una me metalladora. Se les pasa por lentos. ¿Por qué? Los voy a, voy a ver a morir me. lentamente. ¡Uf! ¡Uf! uff, de nieve. Una torreta de nieve. Sí, sí sí sí sí. Vamos, Emi, vamos, el último salto No van a poder ganar No, no, no Oye, rompan arriba, rompan sí, sí, arriba sí, sí, sí, sí. Ay, No, no, no porque a vamos a romper arriba. arriba Que hay agua, nos cae agua, bro hogar? Eh, eh ¿Qué hay que hacer? Ah, hay que seguir ese caminito oh, oh, corre! ¡Corre, corre! Me, metí, ¡me, metí, ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé! ¡Ah! Casi muero ahogado. Me voy a ahogar, me voy a ahogar. Me voy a ahogar, me voy a ahogar. Me metemos a Me lo me. pasé. Uh, uh, ¿Y ahora? ¡Listo! Ah. ¡Listo! Oh, uh. me lo pasé. Casi me muero ¿Y ¿Este parkour ¡Qué pedo? Parkour de verjas. ¿Cómo que qué? ¿Eh? ¡Diablos, señorita! Esos palomas expertos como yo. ¡Yo soy Flash! ¡Ya verán! ¿Como que Flash? ¿Qué dices? ¡No! no ¡Me caigo! Mira, mira, mira, mira, mira ¿cómo me lo paso! ¡Ay, no! ¡No, no, no, bro! ¡Malísimo! ¿Cómo que malísimo? ¿Como malísimo. que malísimo? ¡Tú eres malísimo y yo soy buenísimo! ¡Ay! Ay, casi pues no, yo soy severísimo ¡Ah! Yo voy severísimo a, a Capley, Capley, tramposo No, que eso no es trampa Es engañar a la computadora Ey, ey ¿Qué? No puedo Es tramposo Que eso es engañar Bro. a la computadora eso no se. Eso no vale. No, no, no, no, no, no. Sí si se vale, si sí se, oh, vale. no. sí se vale, si se vale. ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! Si tu caso es ver, ¡En tu casa es mi senda! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Vete pa' allá! Yo lo digo, yo lo digo. A ver, a ver, vente, vente, vente, vente. vente. Nos vamos aquí, nos vamos aquí. eh ¿Qué te pasa? ¡No me eso, ¡Qué pedo! ¡No! ¡Por traposo! ¡Por traposo! Ay, bros! ¿Qué le pasa? ¡Miren! ¡Me devolvieron mucho! ¡No! <risa> ¡No! Bro, ¡Ahora toca una carrera de bloques! ¡Contra bloques! ¡Contra bloques! Y ¡Ya les gané, no, no. amigos! ¡Muy bien ¿Qué? abajo! ¡Estoy de último! Soy de aquí? ¡Estoy de último! ¡Emi, ¡Yo no, voy ganando! ¡Esperando! ¡Uy! ¡Uy! ¿Esa carrera que es... ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué? chicos esperen, ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Qué? ¿Qué? Y si, no, y me si ¿Qué? llegamos todos juntos a la meta, tal vez ganemos todos y nadie se cae ¡No! ¡Va a morir ¿No? el último que llegue! ¡No! Pero si llegamos... Si llegamos... ¡Turre! ¡No se puede ir por la Abre, ¡Pero quieres dejar de hacer trampa! ¿Qué es engañar ah, bueno. a la máquina? Estoy diciendo no. que es engañar a Prima la máquina. Es trampa, no se vale. Engañar a ah, bueno, la máquina no es, no es trampa. A ver, a ver, a ver. Yo en teoría no estoy diciendo trampa porque usé el hueco well que hizo Kapli. Así que no. ¿Qué? Yo no soy trampa pero no la hice yo. Estás usando la trampa <risa> del tramposo. <risa> no dice win. Bueno, me voy, me voy. Adiós, a ti, veré ¡Eh! el final. ¡Eh! No, no, no no no, no, corre, no, no, no. Corre, corre, corre, corre. corre, corre. Espérate, Alex, no vayas. Bueno, yo me voy. Hasta la próxima. <risa> Creo que por aquí. ¡Ay, café puede... tramposo. tramposo! Bueno, me regreso, pues ¿Lo hago a agua legal? Sí, sí, legal, legal. A lo legal, hazlo legal. No se vale hacer tramposo No se vale. ¡Ah! ¡Oh, ¿Pero por qué? ¡Me caí! ¡Me veo, Dani! ¡Ven contigo! <risa> ¡Qué Dani Dani, Dani, ven, Dani, Dani, ven, ven, Vamos, eh, ¿Qué están haciendo? ¿Qué ¡Están haciendo trampa! Ya llegamos, eh, ya llegamos. Eh. Vamos a ganar, ya vas a ganar. Espera, no, espera, espera, no se van a tirar? No, le van a tirarte. No. ¿Qué le pasó a ¿Qué le pasó a Emi? ¿Qué? ¿Qué le pasó a Emi? Eh, ya estoy pudo. haciendo no. los 6. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No. ¡Eh! ¿Qué veo? <ríe> No, se las apareció no, como se Jesucristo, arriba. wow ¡Arriba las trampas! ¡No! ¡Arriba! No, ¡Sí! Eh. No, ¡Sí! ¡Sí! ¡Pere, pere! ¡No! ¡Checo! ¡Gan! ¡Gané, Cheque! ¡Gané ¡Cheque! mis trampas. ¡Gané! Eh, ¡Me tocó! ¡Un segundo después! ¡Es por este es mi trono! ¡Eh! eh ¿qué, ¿Qué pasa? Si yo soy el primero, ¿qué dices, Emi? Oye, oye, hola Hola, apareció en el principio, no puedo hacer nada <risa> Alechi, Kathleen, Emi, ustedes han apurado la prueba Han demostrado que son los más ágiles y dignos del parkour Ahora bien, Dani, eres el perdedor Así que, serás un bloque de por vida <risa> Hey chicos, miren a Dani, miren a Dani No, chico, no ni, tengo... ni ayuda, no. ayuda, ayuda no, Dani. No. No me pichen Era tan joven No, no me pichen ¡Era tan joven! No, no no No, no No, no ¿Dónde ha aparecido? ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¿Dónde estoy? ¡Hola! Lo que Alexi y Emi no saben es que antes destruir a Dani Dani va a aparecer aquí. ¡No! ¡Capri! ¿Qué haces? ¡No! ¡No lo hagas! Lo siento, Dani, mi hogar le falta un bloque. Ahora estará cerca de mí. Vas a ser parte de mi casa. Adiós. Y Ay, hola, ¿qué planeta. tal? Ranitas del canal, aquí que ha un nuevo video. Pero, no, Pero, ¿por qué no esperaste hasta que reaparezca, bobo? Sí. sí.